Buenas tardes en España. Bienvenidos a esta sesión eh, de cierre de los entornos colaborativos del programa Bajo Radar México Frontera Norte. Este es eh, un programa que impulsa el Ayuntamiento de Hermosillo a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, eh, donde participa la Fundación en Tijuana, TAC, y el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Nogales, eh, Sonora también. Eh, todo esto en colaboración con CEPS, con Transit Project eh, y TD. Eh, pues muchas gracias por eh, conectarse y estar con nosotros, eh, pues este proyecto de Bajo Radar que inició el año pasado y que ha venido desarrollando diferentes procesos formativos, que ha puesto a disposición un aula online, que en su primera etapa tuvimos eh, la participación de 20 expertos internacionales que, que pudimos eh, intercambiar en relación a nuestros proyectos, en ocho espacios de contagio cultural, en dos formatos diferentes, cuatro webinars, eh, cuatro masterclass que pudimos compartir eh, experiencias con 150 agentes culturales de diversos países como España, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y México. Pues bien, hemos llegado a esta etapa de cierre de los entornos colaborativos donde han sido unos encuentros más íntimos de trabajo, donde se han podido presentar los proyectos eh, de las diferentes ciudades, eh, desde las ciudades que han convocado eh, y otras que se han sumado a estos diálogos. En estos entornos eh, pudimos abordar eh, temáticas desde pedagogía más educación, patrimonio cultural, prácticas digitales, identidades y juventudes, ruralidades y periferias, diversidad funcional, ciudades imaginadas, mediación cultural y participación. Hoy nos encontramos aquí eh, en este encuentro, eh, Tomás Guido, Pablo Fernández, Mario Hinojos y Marisela Moreno, que vamos a estar guiando esta, esta sesión y nos da muchísimo gusto eh, eh, poder entablar nuevamente este encuentro con ustedes. le eh, Voy a ceder el uso de la voz a Marisela Moreno. Eh, adelante, Marisela. Muchas gracias. Eh, muy buenos días y, y muy buenas tardes también. Eh, es un gusto, es un gusto estar en, en esta clausura de, de, una, de un programa Bajo Radar que, que ha tenido un gran éxito. Eh, bueno, eh, yo me encuentro en la ciudad de Nogales, soy directora del Instituto Municipal de Cultura de Nogales y eh, debo com comentarles el, el gran impacto que ha tenido en, en la comunidad artística. Eh, ha sido un impacto que eh, todos esperábamos que la comunidad artística estaba esperando un proyecto de esta, de esta naturaleza. Eh, uno, un programa, eh, pues eh, en el tiempo que se, se tuvo, fue eh, brindado de una forma muy, muy profesional y estamos muy contentos de, de haber participado. Por supuesto, estoy muy agradecida con, con Diana Reyes por la invitación que, que nos hizo a nosotros como, como instituto para firmar este, este convenio y, y esperemos que, que podamos uh, continuar. Eh, sin duda, ha, ha dejado una gran, una gran huella y un gran impulso, un gran impulso creativo, una, una gran motivación en los distintos eh, eh, proyectos que se inscribieron, que, que sí fue una, una sorpresa para todos que, que hubo un gran número de, de proyectos y algunas todavía están eh, inclusive eh, interesados ¿no? y están eh, al tanto de, de todo lo que, lo que prosiga, lo que esté sucediendo. Eh, hacemos un compromiso y en, en lo que cabe en, en el instituto para dar seguimiento a, a todo lo que lo que surgió en, en este gran, gran programa. Muchísimas gracias. Eh, gracias, Marisa. Adelante, Pablo. Gracias. Sí, adelante, Pablo. Empecemos eh, un poco a hablar sobre el tema de los entornos colaborativos. Muchas gracias, Diana. Y bueno, primero que nada, yo quisiera agradecer la invitación a participar también en, en Bajo Radar México, Frontera Norte, ¿no? Agradecer a Tomás, a Ángel, a Diana, a Marisela, a Cecilia, ¿no? El que, el que hayan invitado, nos hayan invitado a participar con ustedes. Y bueno, yo lo que haré es básicamente una pequeña relatoría. Bueno, primero, a hacer un resumen. Voy a compartir una presentación para, para comentar un, un resumen de, de cómo... Nosotros vimos al inicio de, de la eh, cómo fue el, el comportamiento de los que se inscribieron en, en, en, en Bajo Radar en un principio. Bueno, comentar que bueno, los entornos colaborativos realmente el objetivo era impulsar y conectar los proyectos eh, de, de, innovación, de innovación cultural en el norte de México, no identificados en cada una... Eh, nueva edición con con redes de aliados no y aquí eh, bueno eh, un poco para que vieran una, hicimos un análisis de los eh, agentes que estaban inscritos en en el programa y como pueden ver eh, bueno la, la, la, la, la bueno en total fueron 133 los que se, se inscribieron y bueno podemos ver que la mayoría de, de, de de inscritos eran de México con 118 personas, pero bueno, también había gente, de, como decía Diana, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de España, Perú y de Estados Unidos. Y aunque se concentró en, en, en, ya dentro de México, la mayoría eran de Sonora con 83 y, y, y también de en Baja California con 16, bueno, también encontramos que habían muchos estados, muchos eh, estados también que estuvieron con, participando con proyectos este, culturales en, en otros estados de, del país, ¿no? Eh, de esos 133 eh, inscritos agentes culturales, encontramos que 73 estaban registrados con un proyecto en específico, 44 eh, con proyectos gubernamentales, siete no tenían información de, de si tenían o no un proyecto, y bueno, había un proyecto por ahí de, de donación de sangre que supongo que estaba también interesado en, en participar con proyectos de, de, de desarrollo cultural, y aquí encontramos igual el mismo comportamiento que habían 25 de Hermosillo, 28 de Nogales y 9 en Tijuana y los demás repartidos en otros estados de la República. ¿no? También lo que hicimos fue de esos de esos eh, que tenían registro, eh, hicimos un análisis también para ver quiénes tenían proyecto, eh, si tenían un proyecto sin consolidar, si tenían, por ejemplo, <coughs> una actividad que tenían con, con proyecto con frecuencia en las redes sociales. Si tenían un proyecto consolidado o si no tenían ninguno no y ahí encontramos, vemos cómo era el comportamiento y la mayoría tenía, no tenía un proyecto en específico, sin embargo, habían, habían proyectos que sí estaban por consolidar y con presencia y con proyectos consolidados también. Hicimos también, una, lo, lo estuvimos agrupando también por tipo de proyecto en, en lo que es agrupamos por promoción, formación, infraestructura, equipamiento, que casi creo que nada más había un proyecto por ahí de infraestructura y por producto cultural y lo que nos encontramos también cuando los cruzamos por tipo de proyecto, y cruzándolos también con la relación de si tenía o no tenía algún proyecto eh, inscrito, bueno, lo que encontramos es que la mayoría de los proyectos que, que, no, que no tenían un proyecto cultural, la mayoría estaba en actividad de formación, pero tenían también inscrito con proyecto, por ejemplo, en la parte de formación había un comportamiento también importante, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es lo que quedará también para, para la memoria. Y también hicimos este análisis por tipo de proyecto por la ciudad de origen. Y como vemos aquí en la gráfica, en, la, en las barras azules, bueno, los proyectos de, de promoción, ya sean festivales, presentaciones artísticas, conciertos, etcétera pues es la que mayor y continúa con eh, la, la parte de formación. ¿no? Ahí podemos ver que había 12 de formación en Hermosillo, 5 de, de, de formación, y eh, cuatro de, de producto cultural, ¿no? Así también para las demás ciudades eh, va a quedar ahí el análisis también para esto. Esto lo, lo hicimos de manera general ahí para la memoria, ahí lo tendremos y, y bueno, lo, ahora lo que hay es un, un resumen de una relatoría de los, de, los, uh, de los entornos colaborativos que estuvimos haciendo esta semana a partir del, del miércoles, ¿no? Aquí, bueno, se realizaron siete entornos colaborativos de Bajo Radar, en donde los proyectos culturales de, que estuvieron participando de, de Bajo Radar Frontera Norte de México fueron los protagonistas en, estas, en estos entornos. ¿no? Hasta 47 agentes culturales participaron en estos espacios informales de encuentro entre agentes culturales y profesionales, atravesados por una, uh, una inquietud común, para posibilitar conexiones improbables entre pares, conectar con posibles colaboradores y conocer futuros aliados también. Eh, estos eh, entornos, como les decía yo, empezaron el martes 3 de marzo y la primera, bueno, fueron simultáneos, tuvimos dos, dos eh, entornos colaborativos simultáneos. El primero fue entorno colaborativo de encuentros, derivas y ciudades imaginadas, mediación cultural, iniciativas eh, ciudadanas que estuvo coordinado por Vanessa Sejudi y Gloria Durán. Y en este espacio participaron agentes culturales con proyectos que, que presentan espacios de encuentro para la comunidad en el territorio donde generar nuevas lecturas y relaciones. ¿no? Se presentaron proyectos como el grupo Andamios Teatro, ETHER, Zona Centro y otros gestores culturales también que, que estuvieron participando en donde destacaron temas como espacios para la expresión artística, trabajo comunitario, redes de apoyo, la puesta en valor de los proyectos culturales. Ante la problemática de la falta de espacios, por ejemplo, que fue uno de los temas que se manejó en este entorno, se presentaron otras formas de, de habitar los territorios y mediante la apropiación del espacio público y privado con, con alianzas e implicación con la sociedad, las facilitadoras también sugirieron revisar algunos ejemplos como el proyecto del Faro en México, todo por la praxis, basurama, lugar Y también hubo recomendaciones de alguna literatura para ver este este aspecto de la apropiación del espacio público y privado. Otro de los entornos eh, que se manejaron también el, el, el miércoles fue el de Juventudes e Identidades, en donde el facilitador fue Diego Salazar. Y en este entorno colaborativo, el facilitador nos invitó a recordar en qué momento fue nuestro primer contacto con la cultura cuando éramos jóvenes y que nos han motivado para ser gestores culturales en nuestra vida profesional más adelante. Esto llevó a la reflexión de la situación que viven actualmente también los jóvenes en México ante esta situación de violencia e inseguridad que estamos viviendo en nuestro país, que los lleva también a esta una condición como dice en la canción al bulevar de los sueños rotos. A partir de ahí Identificar nuestras responsabilidades como gestores culturales para construir nuevos imaginarios y la necesidad de que desde las instituciones escuchen las voces de las nuevas generaciones, sus necesidades culturales y con ello generar sinergias para generar profundas transformaciones en nuestra sociedad. Se presentaron proyectos como la Asociación AFRIS, un espacio de sano esparcimiento alejado del mundo de la narcocultura que ataca a nuestros jóvenes normalizando la violencia y el uso de las drogas. Posteriormente, el jueves 4 de marzo, iniciamos también con el entorno colaborativo Compartir Saberes, Pedagogías Invisibles con la facilitadora Andrea de Pascual. Este entorno, en este entorno se habló de cómo cualquier proyecto cultural se puede convertir en un proceso educativo y este a su vez en un proceso de transformación social. Se vieron diferentes aspectos desde el punto de vista pedagógico y aprendizajes de proyectos, de formas de entender el mundo, de conocerse a uno mismo y, y al otro, formar formas de comunicarnos y aprender formas de gestionar nuestras emociones. Asimismo, se vieron metodologías que utilizamos para que sean participativas y que llamen a la motivación, que generen sorpresas y que los active. También cómo podemos pensar, cómo podemos pensar nuestro trabajo como con procesos, como procesos artísticos y aplicarlos con la metodología para generar empatía, para conocer a las personas, para conectar con otros proyectos y otros gestores y gestoras para crecer y para generar red. Participaron en, en este entorno proyectos de fotografía, de danza, proyectos transfronterizos y, y de formación de gestores culturales. Ese mismo día, el, el jueves 4 de marzo, el, el, el, se realizó otro entorno colaborativo, de nuevas ruralidades, periferias, la, falici, la facilitadora fue Susana Gutiérrez Padín, y en este entorno colaborativo destacó la fuerte conexión de todos los que todos los proyectos tienen con su contexto y cómo el conocimiento y la observación del mismo hace que los procesos y los proyectos relatados adquieran un sentido único y muy especial con un fuerte compromiso social, medioambiental y vital. Se reflexionó y se habló de varios temas muy importantes que revelaron muchos intereses comunes como regresar al origen, trabajar en el territorio, eh, ver las necesidades desde la comunidad, organización comunitaria, conexión con el entorno y la naturaleza, rescate del patrimonio identitario, culturas, idiomas, manifestaciones artísticas y la diversidad de los territorios e identidades. Se concluyó que la vida cultural de un lugar es la suma del trabajo de todos estos colectivos y agentes u organizaciones y que nuestro trabajo es importante y debe ser visibilizado. Nuestro trabajo crea y genera cambio, conocimiento y transforma. Y que crear una red es fundamental para apoyarnos, para generar nuevos vínculos. Participaron proyectos como el Festival Chepe Ancoicos y la Música del Mundo, en donde participa, por ejemplo, el Indio Molina, que estuvo presente también con su grupo de rock en lengua indígena, el grupo Teatro Andamios, el Museo de Arte de Baja California Sur, un proyecto de investigación de Zaragoza, España, y el proyecto ETER. Este mismo día también eh, eh, estuvo el proyecto colaborativo WEAC, Diversidad Funcional, donde la facilitadora fue Ana Candela. En este espacio se reflexionó sobre cómo realizar eventos que sean inclusivos para que las personas con discapacidad puedan participar en proyectos culturales de diversas índoles y no solo pensar en cómo llegar a esos públicos, sino también conceptualizar desde el inicio del diseño de nuestros proyectos, la inclusión en que las cosas sean más accesibles. También se habló de cómo abrir estos espacios de inclusión, que muchas veces no implica grandes recursos económicos y que con pequeñas acciones se pueden lograr grandes cambios. También se planteó que se debe programar incluyendo esas voces de, comun de comunidades en riesgo de inclusión, quienes no pueden ayudar, quienes nos pueden ayudar a implementar a, a estas acciones. Se presentó también en, en este entorno el proyecto Agentes de Cambio con 20 años de experiencia, en donde a través de un podcast con comunidades dro drogodependientes buscan escuchar las, a las personas que viven esta enfermedad y conversar con esta realidad. Posteriormente, el viernes 5 de marzo, eh, realizamos el, el entorno colaborativo número 7, Jacar la Memoria y Patrimonio Cultural, en donde el facilitador Amílcar Vargas eh, nos invitó en este entorno destacando la, la, la pasión por los que, lo que hacen los agentes culturales en sus proyectos, reflexionando en el valor que aportan sus proyectos a las tradiciones y costumbres, y se inventó, invitó a identificar cuál es ese valor y utilizar herramientas como el de Canvas de Alexander Osten Balder y, y con ello utilizar diferentes medios para enamorar al público y transmitir ese valor de nuestros proyectos. Se recomendó poner estos valores, identificarlo, identificarlos en verbo por escrito para poder transmitir con estos, estos valores, cómo estos valores contribuyen al bienestar y calidad de vida de las personas, contando una historia desde el corazón, que inclusive sin palabras puede, eh, con, a través de una imagen, contarse por sí sola. También se reflexionó cómo esos valores nos pueden ayudar a incrementar el mismo valor de nuestros proyectos. Uno de ejemplo de ellos fue el proyecto Tejiendo Sueños y Esperanzas con Mujeres Indígenas Asentadas en Nogales, o el Festival Cultural en Tijuana Arte, que fomenta el encuentro cultural con migrantes de diversas comunidades, o el proyecto Héctor, el cual identifica el valor de la sensibilidad y emotividad de los que participan en el arte o arte en tu barrio con el valor de la identidad y la pertenencia en el trabajo comunitario entre los barrios. Y el último entorno colaborativo fue trabajo en abierto, prácticas digitales, eh, en donde el facilitador fue Mauricio Delfín, y en este espacio se reflexionó sobre el reto de fortalecer nuevas capacidades para la transformación digital y el impacto de la pandemia en el uso de las tecnologías de las diferentes prácticas culturales. Se resaltó la necesidad de la calidad del trabajo eh, que ahora da mayor importancia en temas de imagen y contenido de los proyectos artísticos, también sobre la calidad con la que se está educando a través de plataformas tecnológicas como la que estamos utilizando el día de hoy a los niños y a los jóvenes que están en un espacio de aprendizaje de las artes. De igual forma, se habló sobre, la, de, sobre comunidad y organización, de cómo trabajar y tener paciencia para, para, para que esto se entienda como un proceso largo de adaptación uh, a lo virtual, y el facilitador expuso también sobre la visión de la UNESCO en aspectos como la transformación digital, propiedad intelectual y el impacto de la pandemia en diferentes comunidades. En este entorno participaron proyectos de tres grandes campos, trabajadores de la cultura en el espacio de la música, como el proyecto Nois Market, el agente es interesado en comunidades digitales desde los artistas, como el proyecto Perro Androide, y, el y en el tema de arte y educación en espacios virtuales con jóvenes y niños como creacionas, andamios, teatro, Volk, bucolandia y la Chicharra. Por mi parte sería estos, eh, estos la, la relatoría de, de los entornos colaborativos y bueno esto no es algo que yo creo que se termina aquí. Yo creo que esto da pie a mucha participación nosotros como gestores culturales a seguirnos formando, a seguirnos preparando para buscar ese impacto social que nosotros buscamos tener en nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a mí, eh, Pablo. Eh, no, yo creo que muy, muchísimas gracias, Pablo, porque has hecho un ejercicio de análisis eh, a lo bestia de después de todo lo que nos ha pasado estos últimos tres días. Eh, hoy era eh, la, la intención era era hacer esta primera ...relatoría de, de, de, de todos estos siete espacios en donde han participado más de 50 agentes culturales, eh, todos ustedes, eh, todos los proyectos y toda esta pequeña comunidad o pequeña gran comunidad que hemos estado intentando construir, yo creo que Bajo Radar era uno de los, ese era uno de los primeros objetivos, detectar la comunidad de agentes culturales de la frontera norte, eh, agentes culturales implicados... Eh, con el desarrollo social, desde la cultura, con el territorio, con sus comunidades. Y, y yo creo que sobre todo, y que habrá mucho más tiempo para, y, y, y queda este última, ahora empieza, hoy empieza una última etapa de, de, de reflexión, de análisis, de todo lo que ha pasado y genera, que genera, desde donde generaremos nuevos contenidos y, y aterrizaremos todas estas eh, este conocimiento que sobre todo se ha construido en, en, a lo largo de estas sesiones, eh, que, que a mí lo que me ha gustado, sobre todo en, en los entornos colaborativos de esta semana, es que ha sido un, un gran ejercicio de inteligencia colectiva, que aunque los facilitadores, expertos, invitados eh, han... Anilado las conversaciones a través de estos siete temas, ha sido un, un, un, un ejercicio de construir conocimiento, porque todas las reflexiones y todos los temas han ser, se han desarrollado desde la experiencia, desde la experiencia, ¿no? desde la experiencia del, que, del, del hacer de los agentes que están en el territorio haciendo y liderando proyectos con toda la adversidad de este mundo eh, ¿no? tan precario y tan precarizado siempre de la cultura y que con la pandemia también, eh, ¿no? eh, también está, ha, ha, sabido, ha sabido regenerar ayer nosotros y yo me tocó participar en torno de, de, de en el entorno de prácticas digitales ¿no? y se hablaba de que, de que desde la convención de la unesco eh, no se habían analizado a través de, de foros a lo largo del ancho y mundo no que, que durante esta pandemia los los artistas, había, se había generado un discurso de que los artistas habían tenido, y gestores culturales habían tenido un gran tiempo de reflexionar, de crear desde sus casas, pero que había ahí un doble discurso, no porque también hay otro que dice que durante esta pandemia los artistas también han sufrido emocionalmente muy duro y que esta pandemia ha, ha, ha, ha cortado sus carreras, sus procesos y sus... Y sus y que tendremos que ver hacia dónde, cómo vamos a, a reconstruirnos, ¿no? Y, cómo, se, y que, cómo va a ser esta nueva normalidad y si queremos volver a la normalidad de antes, ¿no? O si la normalidad que había que o lo que, ¿no? a lo, lo que había antes es a lo que queremos volver o debemos construir una, esa nueva realidad, ¿no? Pero, bueno, mmm, muchísimas gracias, Pablo. A mí me tocaba hablar un poquito de... También poner un poco en valor eh, eh, un poco todos estos contenidos que se han generado a lo largo de estos meses. Eh, como decía Diana, han pasado más de 20 ponentes internacionales a la primera etapa o en 10 más eh, facilitadores en esta segunda etapa. Yo quiero agradecer muchísimo en esta sesión a Inca, a Infoculta y a arte eh, su, su confianza en, en Transit, CEPS, y TD, Plataforma C. Eh, dejarnos trabajar juntos y, y, y con, ¿no? No para, sino que hayamos construido juntos eh, este, este proceso, este programa de, de acompañamiento. Eh, también quiero agradecer muchísimo a mi equipo, eh, a Mario, a Pablo, a Erika, a David, que hemos estado aquí al frente del cañón durante los últimos cuatro meses. Eh, eso, porque ha sido un proceso que hemos ido construyendo juntos, flexible. Y de escucha ¿no? eh, y, de, y, de, y de ir además con toda esta, esta, esta etapa que hay que estar como siempre atento a, a este a a nuevo ¿no? este estado emocional eh, y construir desde ahí ¿no? eh, entonces muchísimas gracias y, y, y yo creo que, que, que bajo radar sobre todo ha querido promover la innovación y ha querido promover eh, eh, la sostenibilidad, ¿no? cómo vamos a seguir siendo sostenibles con estos proyectos que generan tanta innovación. Para nosotros la innovación y la, la sostenibilidad no proviene tanto de dónde viene la plática, sino que la sostenibilidad se, se consigue construyendo redes de aliados, como ha sido esta red de alianza, esta alianza institucional que hemos hecho para, para poner en marcha bajo el radar, gracias a ese convenio que nos invitó a firmar Diana en el primer día, ¿no? un convenio que a nosotros nos encanta porque establece ese, ese paraguas desde donde trabajar juntos y, y construye esa comunidad institucional ¿no? que, a, que hace posible el fortalecimiento y el compartir y el cooperar y el colaborar y el coproducir, eh, que creo que es la manera tanto a nivel institucional como a nivel de eh, eh, independiente, ¿no? Eh, que es otro es el, de gran aprendizaje. Y, y bueno, eso, que esa sostenibilidad de los proyectos culturales pasa por esa construcción de comunidades eh, institucionales o comunidades de aliados y esas comunidades de personas o de seguidores, ese, ese, ese mirar a las personas a las que con la cultura estamos eh, tocando, llegando, dando voz, eh, generando plataformas de encuentro y espacios de encuentro. Entonces, eh, en las masterclass, en las cuatro masterclass que, quedan, que han quedado grabadas, que quedan en, en, en este aula que hemos construido juntos con todos los materiales eh, y que invitamos a, a los que no pudieron es, asistir en directo, que la revisen, quedan, quedan a disposición de, de todos los agentes culturales mexicanos y, y todos los inscritos al programa, eh, fomentamos esas, en esas cuatro masterclass ese ejercicio de planificación desde... Encontrar el propósito, eh, esa propuesta de valor, eh, le hicimos mucho insist mucha insistencia en, en, en pensar desde dónde activamos el proyecto, nuestros proyectos, eh, desde, desde que, que, cómo queremos impactar socialmente y, y, y que eso es lo que activa cualquier proyecto. Esa propuesta de valor que ya lo indicaba Milcar en su sesión. Eh, una y otra y otras dos grandes patas, la de construir eh, comunidades de aliados y construir comunidades de personas, ¿no? Y mirar en nuestros públicos, a quién, a quienes queremos llegar, dónde están, qué y cómo aportar. Yo creo que en los entornos colaborativos también se ha hablado mucho de abrir esas plataformas, de espacios de encuentro para jóvenes, de espacios de encuentro para personas con discapacidad, de espacios de encuentro para para, para comunidades de vecinos, para, ¿no? Yo creo que ahí ha habido también se ha se ha visibilizado que todos estos proyectos están muy conectados con, con, con la comunidad. Y muy al servicio de, de, de las personas. Creo que, que solo decir que invitamos a revisar todos los contenidos: estas 18, estas cuatro masterclass, estos cuatro espacios de contagio de la primera etapa, con más de 20 ponentes expertos invitados internacionales. estos 11, hay estos siete entornos colaborativos que, que son de todos, y son nuestros, y son vuestros, y, y son construidos. Eh, con, en, en la comunidad de agentes culturales bajo radar México ¿no? y con las voces de todos ustedes y con sus ex experiencias eh, me parece súper valioso, han quedado grabadas, quedarán, os las volveremos a mandar eh, y todo el material que vayamos generando os seguiremos en contacto, seguramente habrá alguna sesión sorpresa y eh, que estamos ya pensando para mantener viva esta comunidad y por mi parte un, nuevamente agradecer y haber podido coordinar todo este programa y estar ahí en, este, en todas las pistas que hemos lanzado. Eh, dejo la palabra a mi compañero Mario Hinojos para que también nos haga esa primera lectura, primeras reflexiones sobre lo que fueron los espacios de contagio y, todo, y, y, y revisar un poco todo lo que allá se habló. Gracias. Hola, buenas tardes, buenos días. Eh, bueno, es un poco extraño el formato entonces de este tipo de, eh, de conversaciones, entonces hasta ahora saludo y, y es el momento para dar las gracias, pero bueno, también como decía Tomás, eh, desde, este, desde este rincón del mundo hemos estado encantados de, de generar vínculos con, con México y con la comunidad de de agentes y de creadores culturales de, de por allá, por razones afectivas, porque yo soy mexicano, pero también por, por el interés de estar generando estos vínculos con América Latina, que, que las organizaciones o las organizaciones en las que nosotros trabajamos eh, siempre, tienen, siempre tienen como un objetivo central. Y bueno, yo eh, voy a hacer una especie de recorrido rápido sobre lo que fueron los espacios de contagio. Hemos decidido dejarlos eh, un poco al final, porque fue quizá dentro del programa una especie como de nota eh, al margen para intentar de alguna manera tener un, un espacio como más de, de reflexión, pero también con la vista muy puesta en, en, en lo que está ocurriendo ahora en este año tan extraño y tan difícil que en, de, en muchas maneras eh, de alguna forma eh, exagera todavía más las condiciones de precariedad que hablaba Tomás hace un... Un momento con las que solemos trabajar de precariedad y de, de alguna manera de, de adversidad con las que solemos trabajar eh, desde, desde el ámbito de la cultura. Como bien habrán podido constatar los que nos están escuchando ahora o los que estuvieron participando de primera mano en, en el programa Bajo Radar, Frontera Norte ha sido un, un programa muy heterodoxo y muy variado que ha pretendido justo abarcar un número muy grande de frentes posibles para intentar poner en marcha o fortalecer proyectos eh, culturales con una vocación innovadora y sobre todo, como insistía Tomás también y, y Pablo en su momento con su intervención, siempre pensando en, en la sostenibilidad de esos proyectos, ¿no? Eh, y pensando creo también en algo que desde Transis y seps eh, solemos nombrar mucho cuando hablamos de esa palabra tan manida ya, de, de, pero que se utiliza tanto porque es necesaria, de la innovación, eh, porque nosotros pensamos que innovar es en realidad hacer, por lo menos en cultura y en lo que nosotros hacemos en gestión cultural, es conseguir hacer que un proyecto cualquiera deje de ser cualquier proyecto y yo un poco hacia ahí me dirijo con esa intervención eh, para hablar de, de estos espacios de, de contagio de los que les, les hablaba Tomás, porque a nosotros nos gustaba de alguna manera eh, recuperar el germen primerísimo de esta, de, de esta marca, de esta tesis de bajo radar, que comenció siendo una investigación y que como todas las investigaciones que hacemos desde Transit eh, va mutando de forma y esta forma final. Que ha sido tan interesante, ha sido este, este programa tan variado de, de, de bloques formativos y de reflexiones colectivas. Pero ese germen primerísimo era una suerte de observatorio de proyectos en donde nosotros utilizamos el pretexto este de, de, de, de tratar de identificar todo aquello que no estaba como en, en bajo, el, bajo la frecuencia del, del radar del sistema cultural, digamos, establecido, eh, en un contexto de total adversidad que era la crisis económica del 2009 y utilizábamos esto para identificar prácticas singulares, prácticas muy innovadoras que de alguna manera estaban intertan, intentando sortear esos obstáculos que el, en el caso de, de la crisis del 2009 se estaban poniendo enfrente de todos los agentes y nos parecía que era una manera muy interesante de revisar el presente, también tan adverso porque muchas de esas nociones con las que habíamos partido eh, para esta tesis se volvían a, a reactualizar, digamos. ¿no? Y entonces quisimos recuperar esta, esta noción de observatorio de proyectos pensando en que eh, sería muy interesante poner junto al programa formativo de Bajo Radar una serie de proyectos que habían surgido antes, pero que estaban desde sus premisas, podían ser eh, espejos en los que mirarnos para intentar pensar cómo íbamos a reaccionar o cómo necesitábamos reaccionar ante esta adversidad para seguir de, poniendo en marcha, tirando adelante nuestras iniciativas culturales o proyectos incluso que estaban naciendo justamente de, de las necesidades o de las problemáticas o de los bloqueos que, generaba este, que está generando este, este presente adverso. ¿no? Y así se nos ocurrió de manera un poco frívola quizá o no, pensar en, en que la mejor manera de nombrar esto era justamente apropiarnos del campo semántico del presente y pensar en esto como un espacio de contagio, porque era un lugar justamente para dejarnos contaminar de, de las ideas, de las maneras de inspirarse y de las experiencias de estos agentes culturales que estaban poniendo en marcha esos proyectos singulares. Y así decidimos reunir a una docena de proyectos y agruparlos en bloques temáticos que nos parecía que de alguna manera hacían también un retrato robot, una radiografía del presente, y entonces eh, nos surgieron así cuatro bloques. Uno era lo común, impacto, impacto social, eh, local y medioambiental y cultura. El segundo era las pantallas, digitalización y nuevas formas de consumo cultural. El tercero era los cuerpos, comunidades emergentes y o, divergentes. Y el tercero tenía que ver más con una reflexión muy general que trataba de pensar en el qué, en el quién y en el porqué de la cultura. Abordábamos estos primeros cuatro bloques con una pregunta o una pregunta y su derivado muy generales, que tenían que ver con cómo imaginamos, diseñamos, prototipamos y ponemos en marcha proyectos culturales sostenibles que respondan a los imperativos del presente, que es básicamente lo que les he estado comentando ahora, y cómo lo hacemos y cómo podemos hacerlo en el futuro más próximo. Así entonces abordamos una primera, un primer encuentro que era el de lo común, impacto social, eh, local y medioambiental en cultura, con la participación de Yema Carbó, directora del Museo de Vida Rural de la Fundación Carulla de Tarragona en Cataluña, un, una iniciativa muy singular porque, pone en, eh, se, porque está colocada en un territorio totalmente periférico e intenta de alguna manera generar un diálogo con, con, con el centro, pero siempre revalorizando lo que tiene en su territorio. Eh, también estaba en esta mesa Geraldín Sacuda del de Grupo La Tarumba, un proyecto de circo social del Perú que ha llegado incluso a, a ser considerado patrimonio cultural eh, y que hacen una labor social muy vinculada con las artes escénicas y de calle, que es muy, muy, muy singular, con muchos años de trayectoria. Y con Diego Pérez, un chileno afincado en Madrid, que tiene un proyecto muy, muy interesante que se llama Todo por la Praxis es un colectivo multidisciplinar de arquitectos y diseñadores y también artistas, que ellos están todo el tiempo reflexionando y generando procesos y metodologías para hacer innovación urbana y prácticas colaborativas que tengan que ver con la ciudad y con cómo repensar la ciudad y coproducir la ciudad con los ciudadanos, etc. Y bueno, esto es, se generó ahí un diálogo muy interesante entre tres proyectos de apariencia muy distinta, pero que nosotros agrupamos bajo una idea que nos parecía muy interesante para pensar justamente en cómo tenemos, podemos imaginar vínculos con lo local y proyectos que de alguna manera estén atendiendo a lo que está pasando allá afuera. Y era la idea de la cultura como una vía para generar una nueva conciencia colectiva, eh, donde las lógicas y las dinámicas de participación y la apuesta por el común, así lo, lo llamábamos junto con ellos, favorezcan la transformación del entorno desde la comunidad, el territorio y la ciudadanía. Y ellos pensaban mucho en el contexto, por ejemplo, en cómo eso... En cómo el contexto en el que de alguna manera intentas poner en marcha una iniciativa eh, define eh, los objetivos de tu proyecto, cómo va mutando el proyecto a partir de eso, eh, también en la cantidad de obstáculos que tienen que, que sortear para, para lograr sus, sus sostenibilidades y sobre todo hablamos en un apartado bastante amplio de, de transformación o sobre todo de impacto porque eran proyectos que estaban muy vinculados con, con que de alguna manera conseguían sus, sus objetivos y con, si lograban de alguna manera generar algún tipo de, de, de sacudida, ¿no? de, de, de, de vínculo directo con el entorno en el que estaban eh, poniéndose en marcha. Después hicimos un segundo eh, encuentro, que se estaba muy, muy directamente relacionado con, con la actualidad, que era el de las pantallas, digitalización y nuevas formas de consumo cultural. Y ahí contamos con Nicolás eh, Madoeri de 432 Hz, un, un proyecto muy interesante de producción musical muy peonero en temas de, de, de producir eh, desde lo digital, también desde un sector que es muy peonero de este salto hacia, hacia las nuevas formas de consumo cultural, que es el de la música. Y poníamos un proyecto intermedio, digamos, en cuanto a sector, que era eh, un proyecto vinculado con el audiovisual. Y ahí contábamos con una mexicana, con Itzel Martínez, de un festival muy conocido, de documentales un festival itinerante que se llama Ambulante, que en el contexto de la pandemia, eh, generó un, una especie como de programa eh, adaptado que era ambulante en casa para dar respuesta y vigencia de alguna manera del formato tan particular de este festival para que se pudiera seguir haciendo en este contexto y luego contamos con otra mexicana sonorense de Hermosillo pero a medio camino entre México y, y Barcelona que se llama Patricia Godoy, que es una periodista que junto con otros periodistas y escritores crearon la, la revista Curarnos que es la primera revista cultural lanzada para ser consumida enteramente por WhatsApp. Y esta, esta iniciativa surgió en el centro mismo de la pandemia, con justamente la metáfora de la, de la curación que tiene que ver con, con, con la curación de los cuerpos enfermos, digamos o sacudidos por este, por este presente a través de la cultura, pero también con la idea de la curación como el como lo que hacemos nosotros en Cultura, que es de alguna manera para escribir, ¿no? este, curar contenidos culturales. Eh, después, bueno, y esto lo hacíamos partiendo un poco desde, desde, desde una pregunta que surgía eh, de un artículo de un crítico cultural español que se llama Jorge Carrión, que decía... Eh, les leo, si al ritmo del año pasado la transición digital se hubiera completado, digamos, en 30 o 40 años, es muy probable que tras la pandemia ese plazo se reduzca drásticamente. Y a partir de esta reflexión nosotros nos preguntábamos, junto con, con Patti, con Nicolás y con Itzel, ¿qué proyectos culturales se están dando cuenta de esa transformación acelerada? Ellos nos parecían unos proyectos que podían ayudarnos a reflexionar sobre esto. Después, el tercer encuentro eh, tuvo que ver con los cuerpos. Esto fue muy lindo porque de alguna manera eh, era un, un tema que nos interesaba mucho poner en el centro, para poner en el centro a los cuerpos en un momento como este, ¿no? que, que, eh, que de alguna manera es una reflexión de la que estamos obligados a hacer, tanto desde la necesidad de poner el cuerpo en el centro de los procesos eh, en los que estamos pensando, eh, pensando, por ejemplo, en la virtualización de todos los contenidos y de todas las actividades culturales que se están haciendo ahora, pero también desde las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, en la, pensábamos en la poca representación que, que están teniendo, según qué tipos de corporeidades, en, en algunos proyectos. Y aquí reuníamos a tres proyectos que atienden a tres colectivos que, en general, la agenda cultural no acaba de tener en cuenta y que este contexto pandémico hacía especialmente relevantes, así que. Eh, Acudíamos al Festival Simbiótico, un festival de artes escénicas inclusivas y accesibles y diversas, eh, y, y representados por, por Ana Candela, un festival muy, muy interesante que genera contenidos eh, con, completamente transversales, creados a veces no, o en general y también para personas con capacidades muy distintas, con, con la idea de que sea eh, un, un contenido cultural inclusivo de, en todos sus aspectos desde la página web, hasta el desplazamiento hacia la sala, hasta la propia, eh, la propia programación eh, escénica. Un proyecto muy interesante que se llama Músicas Memorables, que, bus que es un proyecto inter intergeneracional que busca visibilizar y colaborar con grupos de personas mayores recuperando la tradición oral, la memoria y los relatos personales a través de la música. Es un proyecto que lidera Cristian Fernández Mirón. Y un proyecto que se llama En Palabras, Relatos Migrantes, eh, que son un colectivo que de alguna manera intenta dar eh, visibilidad, voz, sobre todo, y herramientas para ejercer esa voz mediante eh, procesos de escritura creativa para que personas que, que han tenido experiencias de migración puedan contar sus historias y compartirlas, en este caso liderados, o bueno, con la participación de Diego Salazar, uno de sus integrantes y con ellos nos preguntábamos cómo atendemos a lo no representado desde los proyectos culturales y cómo convertimos esa necesidad en una idea de proyecto sostenible. Decíamos un poco contagiándonos por lo que hacen ellos, ellos responden esta pregunta cantando o contando o compartiendo o moviéndose y sobre todo conmoviéndonos a todos. Y finalmente eh, tuvimos una cuarta mesa en la que intentamos de alguna manera rebobinar todas estas reflexiones tan específicas y tan especializadas que hicimos con, con estos nueve eh, agentes culturales bajo radar, para, para que si ya nos habíamos estado haciendo tantas preguntas, dedicarnos un momento a reflexionar en algo que siempre está rondando por allí, eh, tanto interiormente, digamos, como desde el exterior, eh, en cuanto a, a, a la actividad que nosotros hacemos, son unas preguntas que siempre nos rondan a los, a los gestores culturales que tienen que ver con el, con el sentido de, de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y entonces hicimos esta mesa que, que tenía que ver con el qué, en donde nos preguntamos sobre el qué, el quién y el por qué de la cultura, eh, pensando también en temas como la cooperación, las sostenibilidades o insostenibilidades y la gobernanza, pero sobre todo para pensar para qué sirve la cultura, por qué hacemos o emprendemos lo que emprendemos y sobre todo para quienes eh, lo hacemos. ¿no? Y esta, esta reflexión nos ayudaron a hacerla dos, dos agentes culturales muy, muy singulares, muy independientes, muy heterodoxos, el colombiano Jorge Melguizo y Mauricio Delfín desde Perú, que está en Estados Unidos, que también participó en los entornos colaborativos y que nos hicieron justamente eh, detenernos a, a reflexionar una vez más sobre preguntas que parecen un poco simples, pero que en realidad eh, creíamos nosotros junto con ellos que es necesario que nos estemos haciendo continuamente, ¿no? Que a veces en el, en el devenir de lo, del, del proceso de estar poniendo en marcha los proyectos, vamos en automático intentando resolver los problemas, pero creo que creemos que siempre tenemos que tener en cuenta estas preguntas que nos rondan. Y básicamente ese fue el, el recorrido que hicimos un poco más conceptual, un poco más vinculado, como les decía, con con el presente para tratar de tener un ojo puesto también en eso, en cómo todo esto que intentábamos de alguna manera formalizar en, en un conocimiento colectivo del proceso de formación tuviera también un ojo puesto en, bueno, sí, todo, como, todo esto que estamos hablando aquí, cómo lo ponemos en marcha en, un, en una situación como esta e intentábamos que las experiencias de estos proyectos nos ayudaran a pensar alternativas. No sabemos si si sí, hemos sido capaces de responder al 100% todas estas preguntas, pero desde luego sí creemos que el espacio ideal para, para responderlas, para intentar responderlas al menos, eh, ha sido este que hemos compartido durante, durante estos meses, todos juntos en una conversación colectiva. Y quizá era el lugar ideal para formularnoslas, quizá no para responderlas, porque tampoco sabemos si... si si realmente era, era la finalidad. no Estábamos aquí para conversar, para compartir un poco inquietudes y para justamente producir, reproducir, reproducir preguntas. Y por eso queríamos terminar citando a la escritora estadounidense Ursula Guin que dice que descubrir las preguntas que no tienen respuesta es también una habilidad necesaria en tiempos oscuros y convulsos. Y es un poco lo que intentamos hacer en esos espacios de contagio. Muchas gracias, Mario. Diana. No sé, eh, creo que Mario también has hecho un, un, un, un análisis profundo ¿no? de todo lo que hablábamos. Es verdad que hace unos cuantos meses que pasaron esas charlas e eh, invitar a todo el mundo a revisarlas. Yo creo que sobre claro, sí, sí. todo me, me quedo con la idea de que, se, que el material, la, todo ese proceso, tanto los expertos, facilitadores y todo el equipo, eh, también es una, una comunidad de, de, de personas que, que han participado, que se ha construido. De, de, de padrinos ¿no? de, este, de este programa que ha sido la primera vez que lo formateábamos y que dejan, dejan un conocimiento en un momento y en, ¿no? que se ha desarrollado todo este programa en un momento muy especial. Nuevamente, agradecer la confianza a Limca a dejarnos jugar, ¿no? a preguntarnos. Ha uh -huh. sido una delicia y creo que ahí está el, el valor del programa, ¿no? de todas esas preguntas que deja y de todas ese, y estos espacios de. De, de, como dice Ángel Mestres, ¿no? de, de compartir lo que, ¿no? ojalá no todos sepamos lo mismo, ¿no? Claro. O no, no todos, no todos, eh, o, no, o te, o todos tengamos diferentes preguntas, ¿no? Sí, Tomás, sí, sí. y también, perdón Mario, también recordarles que así como todos los materiales están alojados en la página de Bajo Radar, eh, está todavía eh, la posibilidad del proceso de certificación de todos estos agentes um, quienes no se conectaron en el tiempo real que pueden estar revisando todos estos materiales respondiendo al eh, eh, el examen o cuestionario que les uh -huh. permite acreditar este, la formación en, en sus etapas y pues invitarlos así como hace un momento preguntaba en el chat Hilda Valencia cómo podemos seguir asesorándonos no o sea no es este no es un cierre definitivo más bien vamos a seguir eh, construyendo nuevas formas y las maneras de estar conectados y pues seguiremos conectados a través de la plataforma de Bajo Radar, ahí donde estamos en, en comunicación. Y pues eso sería eh, continuar con, con, insistiendo en que se certifique. Sí, eso es súper importante porque ahí nosotros es verdad que estamos todavía, como todo esto ha generado tanto con contenido, también reactualizándolo y reformateando la web y, y la construyendo, pero de, de deja un, el, el programa bajo radar de esta edición de México, deja un, un aula y un, todo un currículum formativo que se certifica desde el Instituto Municipal, desde el Infoculta, desde el Tijuana Arte, desde Tránsito, desde CEPS, entidades de referencia en la cultura en México y en España. Pensamos nosotros con cierta trayectoria como para poder certificar estos estos estos contenidos y que ustedes se certifiquen en todas estas más de 25 horas o 30 horas de expertos nacionales e internacionales, es casi un, un, muchos en, eh, muchos de los, de los invitados que hemos tenido... Eh, son profesores de, de posgrados de, de, de universidades reconocidísimas de Estados Unidos, de España, de América Latina. O sea, nada que envidiar. Eh, yo creo que hay un material de primera línea, con expertos de primera línea, y ese certificado los invitamos a, a revisar, a hacer el examen online y a obtenerlo. Pero bueno, no os preocupéis, segui, sigue activo méxico arroba bajo punto org para que sigamos conectados. Os seguiremos mandando algunas novedades eh, en cuanto hagamos relatorías, eh, acabemos eh, de cualquier actualización en la página web, pues iremos informando y, y, y os dejamos sobre todo plataforma del aula online para como, como espacio de encuentro desde donde desde, desde donde toda esta comunidad de agentes pueda pueda volverse a encontrar o un lugar de referencia también. Hashtag Bajo Radar México eh, para encontrarnos en las redes y, y también hay un canal de Instagram eh, que se ha creado gracias a Erika, que también Erika Tamaura desde Houston, que nos está ahí apoyando en, en las redes sociales. También a recordarle, agradecerle ahí. O sea, eh, que también te, hemos dejado algunos canales para seguir juntos y a través de los institutos de LIMCA y... Y no, y, y Foculta y Tijuana. Ahí saluda, ahí saluda a Erika en el chat. <risas> pues por nuestra parte, con ganas de, de vernos pronto. Claro, sí. Sí, bueno, y de que se encuentren entre ellos también, ¿no? Que yo creo que uno de los objetivos era, por un lado, generar todo este conocimiento, pero también que, lo, que la aspiración más mayor sería que. Que las conexiones que se generen entre los agentes que estuvieron aquí no, no estén mediadas por nosotros, ¿no? sino que realmente sea la oportunidad para que, para que los que no se conocían entre ellos, pues igual de repente generen lazos y pongan en marcha otros proyectos nuevos con, con la gente que fueron descubriendo también, que está por ahí más cerca. ¿no? Y, y yo ahora me he acordado, escuchándote, que me, me, solo... solo... Por cerrar, eh, sobre el tema de la innovación, eh, que me he dado cuenta en estos días, sub escuchando a todos los agentes culturales en los entornos colaborativos, como reforzar esta idea de que la innovación pasa por, por ser un agente cultural bajo por radar, por mantenerse en el margen, por proponer uh -huh. los proyectos desde, desde, de, desde lugares... Eh, eh, justamente ¿no? esta palabra tan viciada ¿no? como es la innovación, creo que nace y lo hemos visto cuando, cuando estamos eh, produciendo ¿no? eh, y dando voz a personas que no la tienen desde nuestros proyectos. Eh, hoy Hablaban las personas de WeAct, eh, Ana Candela nos decía, los ciegos eh, de repente con los que trabajamos y que tienen un montón de aplicaciones para para escuchar para para leer para conectarse para eh, nos han dado muchísimas ideas que luego aplicamos entonces es desde esas pequeñas no eh, cuando trabajas sí. con comunidades que no tienen voz cuando trabajas desde territorios que no están representados fuera de los circuitos fuera de los radares es desde donde... donde, donde Podemos encontrar innovación y yo creo que ese es el gran aprendizaje y el y la gran fortaleza de todos los proyectos que aquí se han sumado y que hemos podido encontrar en, en esta comunidad. ¿no? Eh, la, la innovación está en, en, en este proceso y, y de todos estos contenidos es de donde sale la verdadera innovación y del día a día de los gestos culturales. Muchísimas gracias por confiar en este proceso a muchas todos gracias. durante estos meses, sobre todo, y, y muchos ánimos. pues Muchas gracias. No sé si Pablo o Marisela quieran decir algo de cierre para pues, poder despedir la sesión. Bueno, eh, nada más mostrar mi agradecimiento y por supuesto a nombre de todos los que los que estuvieron participando y eh, con ganas, claro, de seguir, como lo decía, y de hacer continuar con esta, con esta conversación colectiva tan, tan enriquecedora. Eh, seguramente vamos a, a seguir en contacto, dando seguimiento a todos estos magníficos proyectos. Eh, en lo personal, yo misma lo, lo que me he perdido, eh, ahorita con la charla con ustedes, pues bueno, estoy de gran ánimo para, para verlo todo de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Ana. Pues yo nada más también agradecer la oportunidad y como decía Mario, también de, de, de poder estar en contacto ahí, aunque sea virtualmente con, con, con la tierra. no Bueno, yo soy de... Yo soy de Tabasco, pero ya llevo seis años acá en, en Barcelona trabajando. En, ahorita estoy como profesor e investigador en la Universidad de Barcelona, en el programa de gestión cultural. Y, y bueno, y, y estar en contacto con los proyectos, saber toda la, la, la, los, los, los, la maravilla de los proyectos que están desarrollando en, en, allá en Sonora, en Tijuana, en Ovales y en Hermosillo, también ahí en Sonora, este, pues es increíble. no Yo ya tengo... Seis años y bueno, aunque he estado todavía viendo y siguiéndolo desde lejos, pues bueno, el estar en contacto con con, con ustedes, bueno, ha sido, ha sido eh, gran oportunidad y, y, y bueno, como decíamos, este, nosotros como, como gestores culturales, pues la, la, yo creo que la formación es continua, ¿no? En una de las mesas, este, estaban, este, preguntaban, preguntaba, eh, no recuerdo si fue, eh, eh, el tema de la, de la evaluación fue en Patrimonio Cultural con Amílcar ¿no? Hablaba sobre el tema de que si cómo evaluábamos nuestros proyectos este, culturales. Eh, en algunos lo hacían, unos tenían una forma, otros tenían otra, pero siempre yo creo que esta parte de la, de la, de la formación, eh, como la evaluación, es parte de un, de un ciclo eh, eh, que se va formando ahí para que continuamente nosotros estemos eh, agregando, mejorando por una parte y también agregando valor a nuestros diferentes proyectos culturales ¿no? y, y, y siempre este, tener muy claro en esta parte de la formación y la profesionalización nosotros como como gestores culturales es muy importante para para profesionalizar nuestros proyectos, que tengamos nuestros objetivos bien claros, que tengamos el impacto que nosotros queremos tener en la sociedad, que nosotros evaluemos ese impacto, porque también muchas veces decimos el, eh, no, pues mi proyecto tiene un gran impacto social, pero sí, pero hay que medirlo, hay que, técnicamente hay que tener esta parte eh, de profesionalismo nosotros como gestores cultural y demostrar nosotros técnicamente cómo es ese impacto y, para justificar nuestro proyecto y para irlo mejorando, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que ha sido una gran oportunidad de Bajo Radar, de, de, de seguir profesionalizando toda la plataforma, Plataforma C y todo el contenido que, que se tiene, los, la, todo, por ejemplo, la literatura que, que, que recomendaron, los links, hay por ahí unos... En, en la mesa también, en la primera mesa de, de mediación, por ahí ya me le mandó a los miembros de la, de la mesa, los que estuvieron participando, una serie de links, de una serie de proyectos para que se sigan motivando, eh, los vínculos que están teniendo con cada uno de los profesores también y los facilitadores que estuvieron. Bueno, todo eso es parte de la formación y creo que de, y de la profesionalización de nosotros como gestor cultural. Entonces yo creo que ha sido un gran valor que ustedes hayan decidido participar. Y, y, y es increíble ver ante la situación que en México estamos eh, eh, teniendo no toda esta cuestión de la de la inseguridad y, y, y que tenemos ahí eh, y bueno, y la valentía con el, el, el, la pasión que también demostraron durante esta, esta, estos días que estuvimos en los entornos colaborativos de, de poder contribuir a, a, a, a, a quitarle un espacio a través de la participación cultural, un espacio a la, a la delincuencia, ¿no? Entonces, eso para mí es, ha sido eh, grandioso, ha sido de verdad que me, me, me motiva mucho, ¿no? Entonces, felicitarlos, felicitarlos, eh, poner más la orden también eh, para cualquier cosa que, que requieran, este, pues ahí ya les puso por ahí Tomás, este, nuestra, que vamos a estar abiertos ahí a través del correo de dar a través de la, de la plataforma. Y pues estamos a sus órdenes y muchas gracias a todos, en verdad. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Pues antes de, no sé si quiera cerrar, Tomás, eh, agradecerles a todos y sobre todo eh, el primer punto de contacto, eh, claro. que es Ángel Mestres. Eh, nosotros en nuestras conversaciones veíamos cómo tender estos puentes eh, y, y que realmente puedan eh, ser sostenibles en el tiempo, que o, que hoy mismo no estemos cerrando esto que ya hemos ido construyendo, sino que siga creciendo. En eso seguimos conversando y pues aquí estamos. Muchísimas gracias a todos. Tomás, te dejo, te despidas. No, no, no, no tú tienes que ser la última, Diana. <risa> la primera en, en, en, en, ya, en liarla y la última. No, no. Bueno, pues seguimos. Aquí solo quiero decir sin ti, que seguimos. Si todo esto no hubiese sido posible, Diana. Muchísimas gracias por confiar, porque, por creer en eh, apostar en los gestores culturales, apostar en las redes internacionales, apostar en el trabajo en red, apostar en la cooperación, en la colaboración en, y, y, y, en, y en, sobre todo en el impacto social de la cultura. Eh, muchas gracias. Bueno, nos llevamos todos grandes aprendizajes. Eh, todos tenemos muchísimo que aportar. Eh, seguimos eh, construyendo estos puentes y nos vemos muy pronto. Eh, con nuevas noticias ahí. Eh, Tomás estará desde Bajo Radar enviándoles información retroalimentando de todo este cierre, de todo esto que nos ha contado Mario y Pablo. Y pues, bueno, nos despedimos solo por hoy, pero continuamos por siempre. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo a todos.